Muy buenos días, hoy por acá con eh, Joana Estrada. Estamos practicando aquí por la zona de la angostura. Esto es para aquellos que piensan que es que pagar clases es inútil. Vaya despacito, vaya girando. Estamos llegando a la iglesia de la angostura. Vamos a girar igual. La creencia es, ay para qué pago clases, ay para qué esto, para qué otro qué gasto de plata. Bueno, pues ya es comprobado que con la familia no se puede Bueno, y giramos bien. Aquí nadie te va a regañar, nadie te va a hacer malas caras, eh, respeto mutuo y vea cómo lo hace bien de Joan. Y la confianza. Y tenemos a Joana aquí. Joana es una de las como ocho orientadoras que he, atendido, que he atendido yo, que han venido a practicar. Y esto es para que la familia se dé cuenta de que sí se puede, sí vale la pena. Estamos para servirles cuando gusten, con mucho gusto, lo recibimos.